Hey, muy buenas tardes, soy el admin de le Lebequet y nada, en este caso no os traigo un vídeo de Castle ni música, ni nada en este caso es un videoblog de, de, bueno, de, de mi casa en especial y todo esto viene porque en Youtube habéis alcanzado los 50 suscripciones y nada, os lo quería mostrar un poquillo, por esa parte veis un poco los árboles, plantas y por esa parte también eh... Y más plantas y la piscina y la casa. Y nada, esto es todo. Y es mi casa. Detrás de ese, pues hay más plantas. Y detrás de la casa está la entrada y más plantas. Y por una parte, os quería comentar que mucha gente de nosotros estuvimos esperando el estreno de Castle. Y que toda la gente, alguna gente, bueno, digo yo, que estuvimos despiertos hasta la emisión de Castle. Que bueno, si nos hizo un poquito de largo, pero al fin y al cabo valió la pena. Bueno, todo esto era un comentario sobre el estreno, sobre mi casa, y nada, si queréis un poquito más de especial de este tipo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, es suscribiros, el próximo será en, en el 100, y nada, espero que os haya gustado, y muchas muchos saludos a todos los seguidores de, de Castle, y nada, hasta luego.